Hoy en Noches de Census, Devoluciones de 2022. Presenta, maestra en impuestos, Pedro Carlos Ramírez. Y con invitada especial, maestra en Derecho Fiscal, Ana Beatriz Vargas Loaiza. Hoy en Noches de Census, Devoluciones de 2022. Presenta.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 Maestra en Derecho Fiscal, Ana Beatriz Vargas Loaiza. Hoy en Noches de Census, Devoluciones 2022. Presenta, Maestra en Impuestos, Pedro Carlos Ramírez. Y como invitada especial, Maestra en Derecho Fiscal, Ana Beatriz Vargas Loaiza sean bienvenidos nuevamente este día miércoles 11 de mayo del año 2022, después de, de un día bastante especial, ahí también la felicitación de parte de, de la familia Census para todas las madres que, que pues estuvieron festejando ayer su día, ¿no? Y pues no, no quise desaprovechar el momento, ahorita dijeran por ahí vale más tarde que nunca, de parte de también de su servidor del, del programa de noches de Census. Pues, reciban un abrazo y los mejores deseos siempre y pues el día de hoy vamos a, a, a estar eh, platicando sobre devoluciones en este año 2022 qué pasa con las devoluciones eh, qué podemos hacer en ese sentido de, de, de, de los requerimientos cuando no las niegan cuando las rechazan en cuestiones de ese tipo vamos a estar platicando el día de hoy precisamente eh, el título de nuestro programa es devoluciones 2022 y para esos efectos pues tenemos como una invitada especial a la maestra Ana Beatriz de Jesús Vargas Loaiza que pues eh, me voy a permitir leer parte de, de su semblanza académica para después pues darle la palabra y que pueda saludar a, a nuestro auditorio. También les pido que podamos compartir este enlace, podamos compartir este, este en vivo pues para que cada día seamos más los que podamos participar y nutrirnos de los conocimientos que nos comparten nuestros invitados y, pues, el día de hoy no es la excepción. Eh, nuestra invitada del día de hoy es socia cofundadora de la firma Hernández Vargas Contadores Públicos, directora del área fiscal, actualmente estudia la licenciatura en Derecho en TecMilenio Online. Socia cofundadora de la empresa DIEVA Soluciones Integrales, también es docente en la Universidad TecMilenio en la maestría de negocios desde el 2011, articulista de la revista Contadoría Pública del Instituto Mexicano de Contadores Públicos desde el año 2015. Articulista de la revista Reseña desde el 2021. También tiene su programa, titular del programa La Cuenta y La Razón que se transmite en Estrategia Intelectual Global. Socia del Colegio de Contadores Públicos de Durango Asociación Civil desde 1998. Presidente del Consejo Directivo del mismo en 2014-2015. Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Noreste 2020-2021. Secretaria de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos del año 2021 al 2023, certificada como oficial de cumplimiento normativo, transparencia y anticorrupción por AMD Tech, Cámara de Diputados, GIAO y NACIEP, certificada en psicología positiva, certificada también como e-tutor para e-Leadership Plus para la materia de negociación y manejo de conflictos certificada en Book y también eh, pues está certificada por IT Institut. Entonces pues yo creo que es un lujo tener aquí como invitada la maestra Ana Beatriz, es un gusto para la familia Census tener aquí pues la presencia de, de personas que nos van a compartir pues parte de su experiencia, parte de su conocimiento y pues el día de hoy como les comentaba pues vamos a estar hablando de las devoluciones en este año 2022. Sea bienvenida maestra. dejo los micrófonos para que pueda saludar aquí a nuestro auditorio. Muchas gracias este, Carlos por la invitación. Gracias a César por la invitación. Eh, en verdad es un, un gusto poder compartir con ustedes de este tema que creo que vamos a tener que aprender y reaprender para que la autoridad pueda hacernos caso a este derecho que tenemos como contribuyentes. Porque no es un favor que nos devuelven. Recordemos, es un derecho, es el segundo derecho que viene en la ley de, de derechos del contribuyente y claramente nos señala es el derecho a obtener en el beneficio del contribuyente la devolución de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación. Entonces, vamos a... a, a a dar unos tips de cómo podemos hacer, no se desesperen sobre todo los que pidieron devolución automática en ISR este, y sobre todo, pues, la, la más difícil, ¿verdad? La de IVA <risa> es nuestra devolución más difícil, pero un honor estar aquí acompañándote en estas noches de censos para compartir. Pues muchas gracias maestra, pues para, para ya ir entrando en materia, eh, para ya entrando en materia, pues como, como nos comenta de inicio, y un punto que, que hace ratito antes de entrar al aire eh, platicaba yo aquí con la con la maestra porque pues bien como dice eh, la devolución es un derecho ¿no? No, no no no no la autoridad nos va a hacer un favor al, al devolvernos no porque pues muchas veces parece que así es no porque eh, pues hay una hay una resistencia hay una negatividad muchas veces y le comentaba ahí hace rato de que era por considero también personalmente por factores económicos no es como todo, pues, la autoridad ya, ya recaudó y ahora te tengo que regresar, ¿no? Como que no quiero regresarte y vamos a ver qué, qué peros te pongo para regresarte, ¿no? Entonces, eh, pues, para ir entrando ya en el objeto de nuestro estudio el día de hoy, las devoluciones, ¿por, por qué existen las devoluciones? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos puede comentar con respecto a este, a este inicio? Como hace rato también me decía la maestra, pues, hay que hablar en, en español, ¿no? Para que pues, nuestro auditorio nos entienda, comprenda de lo que estamos hablando, porque muchas veces, y, y su servidor así lo ha hecho en muchas ocasiones, pues somos bastante técnicos, ¿no? Y nos vamos al código, al 22, a cuestiones un poquito ya eh, técnicas, y pues el auditorio dirá, ¿y en qué idioma me están hablando? no? Pero pues aquí está la maestra para que nos pueda explicar un poquito ahí ¿Qué son las devoluciones o quiénes quién estarían en ese derecho que nos comenta en, en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, también como bien especificado? Bueno, antes que nada, bueno, tenemos que entender algo. Todos mexicanos tenemos la obligación de conocer las leyes fiscales porque hay dos cosas en el mundo que siempre va a pasar. Y como seres humanos y como mexicanos lo vamos a vivir. Una va a ser la muerte en el momento en que nos toquen. Esa madre nos vamos a escapar. Y la segunda, de pagar impuestos. De esa manera, tampoco a nadie nos vamos a escapar. Desde el momento en que nacemos, ya somos contribuyentes. A lo mejor no tan cautivos como cuando nos damos de alta en el RPC, pero estamos pagando impuestos. Porque existen diferentes impuestos: impuestos al consumo, como el IVA y el IEPS, y impuestos directos, como el impuesto sobre la renta entonces de una u otra forma vamos a estar dentro de la mira de la autoridad hacienda. y también hay que recordar que es una obligación de los mexicanos el contribuir al gasto público sí por qué porque viene en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en nuestra carta magna cuando nosotros decidimos como sociedad este trabajar en torno a una figura llamada Estado que nosotros elegimos esa figura de una federación, pues también debemos de entender que esa federación, ese estado, esa figura del estado, pues necesita para poder atendernos nuestras necesidades básicas que son potestad del estado como servicios de salud, infraestructura carretera, eh, servicios en la educación. ¿Por qué? Porque son derechos que tenemos como, como mexicanos, son parte de los derechos que eh, dentro de nuestra constitución viene como mexicanos, entonces la autoridad pues tiene que poner contribuciones, y dentro de las contribuciones están los impuestos, ¿sí? Y se llaman impuestos porque, pues como la palabra, no, no nos están preguntando si quieres, si, si gustas o, o si deseas, no no lo imponen, es el derecho impositivo mexicano, ¿sí? No es el derecho tributario como muchos quisiéramos que fuera, es un tributo en agradecimiento a no, es un de derecho impositivo mexicano. Y entonces, en ese telón, pues, nosotros contribuimos de diferentes maneras. Y hay impuestos al consumo como el IVA y el IEPS, que pueden ocasionarnos que yo tengo más de lo que, lo que estoy pagando a la autoridad y este, menos de lo que yo le estoy cobrando y a nombre de ellos, porque son impuestos, que a nombre de la autoridad yo retengo porque el IVA no es de uno, se lo repito a todo mundo, porque ¿cómo les cuesta trabajo pagarlo? <risa> de ustedes nos dan oportunidad con una figura que se llama acreditamiento, de recuperar ese IVA que tú ya pagaste, que ya contribuiste. Eso nos puede provocar algo que es un pago que tengas derecho a una deducción. Bueno, otro puesto que ahorita acabamos de pasar el mes de abril, el querido mes de abril y marzo, que son las para los contadores eh, un poquito de trabajo de cargas pesadas sobre todo con una plataforma que estuvo teniendo ciertas fallas más en marzo que en abril hay que reconocerlo en marzo tuvo muchísimas fallas este no sé a qué le movieron estaba muy bien pero bueno este y cuando también yo trabajo entonces como asalariado me retiene mi patrón yo Ejerzo como un empresario en un pequeño comercio, pues tengo la obligación, como tengo un ingreso como persona física, eh, tengo ese ingreso y tengo la obligación de pagar un impuesto, que es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo, se graba. Creo directamente a cada persona, y eso debe quedar bien claro. Me hace, por ejemplo, mi patrón, sobre todo los asalariados que a veces se van con la pinta, me van a regresar, ¿y por qué te van a regresar? Porque me operaron y me pedí factura, y entonces alguien me dijo que me iban a regresar. Hay muchos mitos, hay muchos mitos y una sola realidad. La autoridad no va a devolver cuando cumplamos todos los requisitos. La autoridad nos va a devolver cuando caigamos en los impuestos de ley. Ninguna devolución se va a hacer si no cumple los requisitos. ¿Cuándo será la devolución? Bueno, muchos autores en diferentes libros y muchos expositores, conferencistas, para que quede claro. ¿Qué es lo que te devuelven? Te devuelven un pago en exceso que realizas. Muchos lo conocen como pago de lo indebido. ¿Por qué? Porque en el transcurso del ejercicio, en impuestos sobre la renta, me voy a enfocar ahorita, en el transcurso del ejercicio tuviste retenciones, de sueldos y salarios, o pagaste pagos provisionales, es un impuesto anual, pero se dan abonitos durante el ejercicio, los 10-17, das un paguito, el provisional en ese impuesto que vas a causar anualmente. Entonces esos abonos te pueden ocasionar que en algún momento al cálculo anual sean superiores a tu pago que te correspondía de acuerdo al ejercicio. Entonces, ¿qué te están devolviendo ese pago en exceso que hiciste? Y lógicamente también considerando esos derechos que tenemos nosotros como mexicanos. No es un favor, lo vuelvo a repetir y debe de quedar claro. Las, en las personas físicas, las deducciones personales, no es un favor que nos haga el FISCO. De hecho, malamente nos lo pusieron este, con ciertos montos de tope. Malamente, ¿eh? ¿Por qué? Porque son derechos fundamentales del mexicano que son potestad del Estado otorgarnos El derecho a la educación. Y ahora ya voy a decir qué bueno que ya dejan que las personas que hacen uso de instituciones particulares puedan deducir una parte de esas colegiaturas. Es una potestad del Estado de la educación, lo dice el artículo tercero. Otro, derecho a la vivienda. Es un derecho que tenemos como mexicanos. Por eso los créditos hipotecarios, sus intereses reales, que ahora este año se los comió la inflación feyote. ¿Por qué? Porque la inflación fue superior, ¿sí? se, se incrementó. Y entonces, pues, lógicamente, cero nos apareció a los que tenemos un crédito hipotecario para que no regalen a su fundador. No es culpa de su fundador, es culpa de que estamos en un periodo, después de la pandemia, en un periodo inflacionario. ¿Por qué? Porque hay dinero y, por lo tanto, hay mucho consumo. Tenemos que entender las teorías económicas también. Entonces, la vivienda es una obligación. ¿Por qué? Porque sería potestad del Estado el buscar que todos tengamos una vivienda digna. En la cuestión de los gastos médicos, pues también es un derecho a la salud que tenemos. Y nosotros no hacemos uso de las instituciones de seguridad pública que el Estado tiene, pues ellos ya él deben de resarcir este daño, porque era su obligación que todos tuviéramos derecho a, a esa atención, este, porque es potestad del Estado. Dar esa atención. Entonces, esto pues, disminuye la, la deducción, disminuye el monto o la base gravable, que es lo que va a ocasionar que pudiéramos tener un saldo a nuestro favor. ¿Ok? Porque mucha gente piensa: es que me operé y me hice una cirugía completa y me fue, costó 150 mil pesos y me van a regresar 150 mil pesos. No, no sé quién te engañó. No, está topado. Uno y dos, va a disminuir tu base, base. para el cálculo de impuestos. No es lo que te van a devolver. ¿sí? Claro. Entonces, eso hay que, hay que verlo desde el punto de vista y tampoco también decirles a tu a todos tus seguidores, a todo lo, este, tu, tu público, compartirles. No se aprende a presentar una declaración anual en un TikTok. Ni se aprende en un tutorial. Hay términos que no conoces. ¿Por qué? Porque no lo han dejado los contadores. Es obligación de mexicano conocerlo. Pero cada uno estamos, pues, como les digo yo, el tortero se dedica a hacer tortas. Y es las tortas más exquisitas. El que vende y andas, vende las mejores llantas para tu carro, a tus necesidades, y vas a ver cuáles necesitas, qué rime es, todo esto. Bueno, pues el contador se ha dedicado a estudiar, y es el que conoce los puntos finos de la ley y lo que debes de cumplir para poder acercarte a algo a favor tuyo como contribuyente. ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto. La, la voy a interrumpir, maestra, para empezar a dar algunos saludos por acá ya que nos están escribiendo el, el auditorio. Saludos aquí a, a Lucas Díaz, buenas noches, buenas tardes. Saludos, saludos, Lucas. Edith Martínez también, gracias por compartir. Saludos, Edith. Karina Hernández, Hernández, buenas tardes. Mireia López, muchas gracias por las estrellas. Karina Hernández nos dice una pregunta. Cuando es rechazada la devolución, entendiendo que no ha pagado el retenedor, ¿cuál es el procedimiento que se tendría que hacer? Yo creo que ahorita, ahorita más adelante vamos a hablar sobre ese tema que, que ha pasado mucho y que la autoridad también... Eh, pues dijera por ahí, eh, eh, aquí eh, la maestra que, que, que ya vimos en su semblanza, pues también es estudiante de la licenciatura en Derecho y dijera por ahí un principio general del derecho que nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Y pues a ver, Sat, yo cómo voy a ir a obligar al patrón de que no ha pagado mis retenciones o cómo voy a ir a, a obligar a la persona moral a la que le presté honor a, este, servicios profesionales de que no ha pagado las retenciones entonces, ahí ya nos metemos con un tema un poquito de responsabilidad solidaria, precisamente artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, y pues algunos otros temas eh, que, que vamos a ver ahorita más, más adelante. Sí, bien, Carlos, porque yo Así voy es. a hacer las funciones de autoridad de referirlo? Así. creo es. que la autoridad, este, una cosa es que tenga su chismoso fiscal, porque existe, sabemos todos su figura de chismoso fiscal, pero si tú que que ese contribuyente al que yo reporté, al que yo le hice un CFDI o que él me timbró un CFDI de nómina no las pagó yo no soy el sujeto obligado a hacer Exacto. un requerimiento, no tengo esa potestad, no tengo esas facultades ¿qué puedo hacer? hablar de un corteo no pues me va a decir ¿tú quién eres? ¿verdad? te pago aquí. ¿pero tú quién eres? entonces la autoridad ha acusado. Y, y yo digo que son prácticas dilatorias, ¿sí? Son prácticas dilatorias. ¿Por qué? Si vemos también el código, ¿quién está facultado a hacer las notificaciones? La autoridad. No uno. Entonces, son prácticas dilatorias para no hacer la devolución de manera inmediata. Si tú te fijas, las causas de devolución o cuando han devuelto menos del mundo han sido por las retenciones. Y son las retenciones. ¿Por qué? Porque debemos entender la figura de la retención. La figura de la retención es recaudar. Así es. Entonces ahorita pues yo ya recaudé y ahora como tú bien dijiste ahora lo, lo difícil, ¿verdad? Me estás diciendo te pagué de te más, devuélveme. Pues ya me gustó. Pues yo ya lo tengo. <risa> ya no comprometí y he presumido que estoy incrementando la recaudación como autoridad. Entonces cuando me gusta gustado y a la autoridad no le gusta devolver. Por eso, Gracias. cuando hay un saldo a favor, hay dos figuras. De hecho, pues existía una bien bonita, la compensación universal. Pero no la quitaron. ¿Por qué creen? Porque no le gusta. Le gusta pagos a la autoridad. Y tiene tanta razón. Porque se abusó. O sea, la autoridad ha sido reactiva. No vamos, yo no voy a poner una autoridad mala, eh, o sea le diré satánico pero es de cariño porque se ama sad ¿verdad? se nos aparece el diablo cuando hacemos cosas malas o sea, esta es la figura de la autoridad a esa le tocó ser el malo de la película porque es el sujeto activo dentro de la relación tributaria pero la realidad es que debemos entender esta situación ¿ya? pues lógicamente va a tener prácticas de retardo para devolverte pero también, acuérdense, el código señala que en caso de que se tarde más del tiempo debido y que el contribuyente no entregue lo necesario, pues ahí podemos caer en un error. ¿Qué bien le recomiendo para la cuestión de las retenciones? Tienen los FDI. si eres persona con actividad empresarial, tienen los ir donde externaste que él, él te retuvo una cantidad, es de decir, no la recibiste tú, la tiene alguien y la pagó a tu nombre. Tienen los FDI. Y dos, lo recibimos de nómina. Entonces, miren, este año cuiden los FDIs. Desde que se creó la figura de, de, del comprobante fiscal digital por internet, yo lo dije. Lo dije en un curso y se rieron. Porque se oye como chiste, pero es verdad. La autoridad nos tiene agarrados de los FDIs. Entonces, pues también es su elemento de prueba. ¿Por qué? ¿Quién timbra? La autoridad. Entonces, tú timbras. Aparte, me llama la atención, muchos hicieron caso al auto llenado es decir, no le movieron una coma a la declaración que les presentó el SAT, y que de hecho, con pompa y platillo, de, dijeron, ya ni necesitas un contador, porque ya está lleno, ya nomás dale sí, sí, sí, sí, sí, y el siguiente, acepta, siguiente. ¿no? Fírmalo, pero si ya antes habías puesto tu clave interbancaria no es necesario que lo firmes, y mándalo. Y si es menos de mil no me estás firmando, no, necesito, no te preocupes, entra en devolución de automática. Y ahora resulta que no rechazó, porque la retención, pues si yo no removí ni una coma, ni un punto, yo hice todo lo que me dijiste, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí verdad, entonces, esos son prácticas dilatorias que sobre todo en este, en este tiempo, post pandemia, la autoridad está recaudando. Entonces, tengo los elementos hay que mandarlos, complementar la información. En un momento determinado, si no puedes subirlos porque pues, nos dejan muy poquitos megas para enviar la información, debemos de estar claros, puedes hacer una cita y presentar tus comprobantes de manera física. Este, yo lo recomiendo eso porque en muchas ocasiones, recordemos, quien revisa en los sistemas es un bot, es un robot, y no tiene criterio. Al robot le dieron un algoritmo. Entonces, te va a decir, no, no, no, no, no, porque así está su algoritmo. Entonces, en, haces una cita en orientación claras y este, es, es probable que proceda todos los elementos. Y okay. otro es también acudir a PRODECOL, cuando ya te dicen que, que pues es que no pagaron. pues sí, pero cóbrale tú, no yo. Yo no soy el sujeto obligado a decirles cóbrale, a mí ya me retuvieron, yo no recibí ese dinero, alguien lo tenía que pagar, entra la responsabilidad solidaria que tú pusiste, y entonces vas con PRODECON y PRODECON está haciendo seguimiento a estos casos, ¿eh? y sí los está haciendo. Claro, perfecto, pues ya, ya ahí está la, la respuesta a, a Karina Hernández, como, como bien lo comenta aquí la maestra, pues es importante tener identificado ahí, eh, pues muchas veces dijera por ahí, pues nos, nos guiamos de videos, nos guiamos de tutoriales, de que el propio, o sea, también dice, pues tú mismo haces tu declaración y nada más dale, siguiente, siguiente, siguiente, y, y espera tu, tu saldo a favor, ¿no? Entonces, eh, nos las ponen bastante fácil, pero eh, me hizo recordar aquel, eh, aquel también TikTok por ahí donde dice la autoridad, pues este tú vas a tener que determinar tus impuestos, pero pues si tú ya tienes todo, ¿no? O sea, que me puedes decir cuánto te debo. Sí sé cuánto me debes, pero tú calculalo, y si no es lo mismo que yo pienso, entonces ahí sí vienen facultades, y vienen diferencias, y vienen eh, pues otro tipo de cuestiones, ¿no? Cuando la autoridad tiene los elementos, como decía aquí la maestra, pues eh, se oye, se oye chusco, ¿no? Pero pues nos tiene agarrados de los, de los FDIs que, que como herramienta de fiscalización, pues arroja, arroja, eh, pues ese tipo de información. Nos comenta Karina, muchas gracias. Entonces procedería a enviarla de forma manual. Sería sí, de forma manual, para los elementos. Miren, ya hay contribuyentes que están bien detectados que siempre eh, nos van a rechazar la devolución. Y son personas físicas que le dan o le brindan servicios a personas morales y que tienen retenciones en impuestos sobre la renta. Entonces, yo les voy a decir una cosa. Pues aunque pongas la devolución automática, prepara toda la información para que lo mandes más mano. Todo lo que son retenciones, ahí está la situación. Ahora, mucho ojo, porque a veces no te dicen esos pequeños detalles. ¿Cuáles fueron los principales problemas que, que se detectaron? Este, también soy síndico al contribuyente de mi colegio. ¿Y cuáles fueron los principales problemas que se detectaron En sueldos y salarios se detectó mucho patrones que no, que a los cuales no les, brindó, no les di el servicio. Uh -huh. ¿Sí ¿Me explico? Patrones faltantes, pero que sí hubo acumulación de ingresos. Entonces, muchas personas me decían ¿qué hago? Ah, ¿La presento así? No, dale a eliminar. Y entonces, te vas a esperar a que te requieran y te digan, no pusiste esto, pero al mismo tiempo que le das a eliminar, imprímelo para que tengas el RFC, este, la cantidad y los montos. Y yo te recomiendo, sí acudir a, Pro, a PRODECON. O sea, acuérdense, algo, PRODECON es para la defensa del contribuyente. Y pocas veces vamos o sea, no necesitas y contratar a un abogado y van a regalar los, los abogados fiscalistas, pero vamos a ayudar como contribuyentes. El otro día eh, vi a un maestro, creo que era de don Andrés, en un video, y decía: dejémonos de ser este, para todo pleito, busquemos el cómo sí para facilitar e irnos a pelear por cosas que realmente valen la pena. Y reclamar, o sea, pues tú dices que me retuvo, pero yo tengo los elementos, aquí está mi constancias de trabajo, altas del seguro, de que yo ahí sí y con esta razón nunca estuve, es más, ni sé quién es, pero puedo, puedo este, rendir una declaración y presentarlo como queja, para que pues también vean quién está haciendo deducciones que no correspondan, porque es, es verdad, Quiénes que nos damos cuenta de lo que ocurre y muchas veces, este, alguien por ahí el año pasado cuando empezaba la reforma y que decían que se iban a registrar los mayores de 18, pusieron el grito en el cielo y yo dije qué bueno que lo van a hacer. Quienes tenemos un registro federal de contribuyentes, nos decimos cautivos, somos los que más controlamos qué hacen con nuestros datos y podemos ver y revisar. Es una protección a mi persona. Entonces, no lo vean como algo malo, revisen. Hay cosas, salieron muchos detalles, esas esa retenciones asalariados También deducciones personales que no fueron consideradas. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir el CFDI. ¿sí? Entonces, si lo pediste como por definir en el uso o gastos en general, que para qué se hace? perdón, pero los estilos comprobantes eh, los ya saben cuál es el uso que se le da. O sea, cuando pides factura ni modo que vayas a, a, a pedirla porque llevas el control de gastos muy bien. La pides con un fin, con un objetivo. Entonces, para, ¿por qué no le ponen como corresponde a gastos médicos? ¿Por qué no le ponen como corresponde a lo que es? ¿Verdad? Entonces, son situaciones que a veces este, provoca que el contribuyente per, pierda ese derecho que tiene. Entonces, son situaciones que yo sigo sin entender y comprender por qué no hace la autoridad de no ir a montar a los médicos que no entregan la factura, que le ponen pago en efectivo cuando pagaste con tarjeta, cosas por el estilo. Son detallitos y todo por no llevar un orden de decir, ¿cómo debo de pedir mi comprobante fiscal? Y entonces sí. pierdes esa oportunidad de deducción y oportunidad de recuperar tu dinero que es tuyo y es un derecho. Ok, perfecto, pero, pues, pues es bastante, eh, ese, esta, esta otra cuestión que ya nos, nos comenta la maestra, eh, yo creo que en algún momento ya lo, lo iban a preguntar de esos, de esos este, patrones fantasmas, ¿no? De que pues aparecen ahí que yo trabajé o me timbraron nómina para efectos de deducción de, deducción de ellos, pero pues para mí me está impactando, ¿no? Me está impactando el, el, el tema de tener otro tipo de ingresos ahí que ni conozco, ni sé la fuente y como decía aquí también ayudarnos de los mecanismos que tenemos a la mano como PRODECON como pues poder realizar las aclaraciones correspondientes eliminar ese ese patrón fantasma ahorita que ya pasó abril pero pues eh, tenemos todavía el, el, el derecho como tal de solicitar una devolución manual ¿no? Eh, es importante también ahorita que, que mencionaba la maestra por ahí les, les voy a, a mencionar el, el, el la ficha Uh, hay un criterio normativo precisamente del SAT, donde hace rato la maestra comentó dos, eh, dos cuestiones importantes que muchas veces como eh, contadores, como contribuyentes las asociamos, pero no sabemos cuál es la diferencia, que es, no es lo mismo un saldo a favor, como mencionaba ella hace rato, lo que pasa con, con las retenciones de salario, que un pago de lo indebido, ¿no? Para efectos de la autoridad no es lo mismo, pone una pequeña diferencia ahí en un criterio normativo, el anexo 7, que es eh, la ficha 28 diagonal Código Fiscal de la Federación Normativo, para que pues, los que nos están escuchando puedan ahí tener el, lo que piensa la autoridad con respecto a qué es un saldo a favor y qué es un pago del indebido, porque pues, muchas veces eh, creemos o de acuerdo al artículo 22 del Código, donde nos faculta precisamente a, a obtener esas cantidades en devolución, pues dice de las cantidades pagadas en exceso o de los saldos a favor, ¿no? Que prácticamente para la autoridad dice, el pago de lo indebido es algo, como su nombre lo indica, que tú no debiste pagar, pero lo pagaste, ¿no? Y en cambio, el saldo a favor, por ejemplo, hace rato mencionaba también, se genera por un derecho, ejemplo, de acreditamiento que tenemos por ahí del artículo 5 de la ley del IVA, y de acuerdo a la mecánica de cálculo, me arrojó un saldo a favor, ¿no? No es que haya yo pagado más esa cantidad. En ese sentido, ahí nada más... Como, como aportación también de su servidor para, para, para esos efectos Ay, nos comenta César Caballero sin dejar de mencionar que en algunos negocios dice siguen con las malas prácticas de cobrar comisión por pago con tarjeta muy muy cierto César Caballero eh, igual digamos en materia de emisión de CFDIs como lo comenta aquí la maestra pues pues los que lo emiten ya deberían de saber qué le tienen que poner ¿no? si voy al, al hospital si tengo gastos este, dentales pues oye, pues tu contador, pues si eres dentista y te piden un CFDI, pues para qué va a ser, ¿no? ¿Para Exacto. qué va a ser? Pues para gasto personal, ¿no? Entonces la tarjeta de las tarjetas, pues se les olvida, ahí se están cobrando más, también se les están acumulando más, ¿eh? Entonces, entre aquellos que piensan que están ahorrando un dinerito porque no vieron la tasa de costos, no saben lo que es borrarse algún costo, incluirlo dentro de tus productos y hacer una buena función en, en la materia de, eh, como contadores, pues ayudar a que pongan un precio en donde realmente eh, la empresa este, pueda, con lo que vende o con el servicio que presta, hacer frente a todo lo que es el costo Sí, que flete, que entre ellos las comisiones bancarias, y que no lo hacen, pero lo que se les olvida es que para la autoridad cobrarse, y ese es un ingreso, y están incrementando el ingreso, y están incrementando su IVA. El IVA entonces, el IVA. pues malamente lo hacen, es una mala práctica, conducir ya también este, los está castigando con una multa, y profeco. para esto que existan las figuras, entonces, pues tú puedes acudir, poner tu, tu queja y, y denuncia y se te devuelve por parte de, de la persona porque aparte le va a caer una multita medio, medio grandecita ¿sí? okay. y en, en cuanto a las devoluciones por ejemplo muchas personas con las devoluciones de IVA y SR pues ya sabemos es cada año y puede ser de manera automática que ahorita todo el mundo lo vamos a hacer manual ¿por qué? por esos pequeños detalles que la autoridad está solicitando ¿verdad? Entonces, pues tienes los CFDIs, tienes estados de cuenta Bancarias, que también es un CFDI. Y ahí está la incongruencia de cuando nació el CFDI. De famoso, que decían que eh, no era necesario el PDF. Ahora vean la uh -huh. necesidad de que si era, si era necesario el PDF para el elemento de prueba. Papelito habla, seguimos en el derecho de documentación este, en papel. sí Entonces, este, pues tenemos que imprimirlos, tenemos que presentarlos, entregarlos a la autoridad, hacen una revisión de tus deducciones que corresponda realmente a los requisitos que marcan todas las leyes, estrictamente indispensables relacionados a tu actividad, o sea, si tú tienes por ahí un gastito que metiste y no es estrictamente indispensable relacionado a tu actividad, no es que el contador no quiera hacerte deducible, esto es porque no cumple con los elementos de ley y que en el caso de un saldo a favor, te puede provocar que disminuya ese saldo a favor o que también te pidan que presente la complementaria, porque para ahora todos lo están pidiendo que te vayas hacia atrás, paguen multas, actualizaciones y recargos, porque le quisiste según la actualidad ver la, la cara, entonces pues te va a pedir a presentar provisionales en, en complementaria para corregir tu anual y puede disminuir tu monto. Entonces ten mucho cuidado con esos gastitos que piensas que pueden no pegarte, que a la, eh, a la larga, cuando hay una revisión, puedes decirte, ¿y esto a qué se refiere? Y que salgan esas facturitas que no sean inherentes a tu negocio. Sí si son detalles que tenemos que cuidar, son los puntos finos que tenemos que evitar que ocurran para no caer en una negativa de devolución o en una disminución de nuestros saldos a cabo. Ok, perfecto, maestra. Pues bastante, bastante interesantes los comentarios. Yo creo que... El auditorio que nos está escuchando ahorita pues pues eh, se encontraron o ¿no? ya, ya, ya vivieron toda esta, esta travesía durante marzo, durante abril y todavía lo que nos falta si queremos solicitar por ahí, como nos decía, IVA, renta pues cada año no, para, para efectos de, de poder eh, solicitar esa devolución del saldo a favor. Voy a hacer un pequeño paréntesis ahorita, un pequeño comercial para invitarlos a las nueve de la noche. Tenemos el, el programa de Rompiendo Paradigmas con, con el maestro Antonio Aranda, el maestro Martín Rojas Tamayo, el maestro Pepe Soto, el maestro Enrique Corona y el maestro Efraín Salvador. Hoy van a estar hablando de los pilares para la generación de valor de las empresas con la médico general Paulina de la Torre. Pues a las nueve también eh, eh, esperemos que se puedan conectar. Va a estar bastante interesante el programa de Rompiendo Paradigmas. Y también, pues, aprovechando el comercial, el día 25 de, de, de, de diciembre, iba yo a decir de mayo, ya no en diciembre, el 25 de mayo, Día del Contador, que tenemos que festejar, pues va a, estar, va a ser el, el programa presencial de Rompiendo Paradigmas ahí en la Ciudad de México. Están invitados ahí para que se pongan en contacto con los asesores de, de Census. Pues es una forma un poquito eh, diferente ahí con, con, con los maestros que, que tienen una... Una, una forma de abordar los temas un poquito ahí entre, entre eh, el relajo, entre con precisamente como dice el programa, rompiendo los paradigmas que muchas veces tenemos, ¿no? Arraigados. Pues ahí, ahí quedó la, la invitación para todos ustedes y pues continuamos aquí con esta plática bastante interesante. Eh, pues con respecto, a, hace rato comentaba maestra sobre eh, la devolución de IVA. Yo creo que en devolución de renta la manual no no hay como que. Eh, mucho detalle, como, como decía, ¿no? Si tenemos los FDI, si tenemos el, los estados de cuentas, si contamos con todos los elementos que soporten nuestro, nuestro saldo a favor, pues no vamos a tener mucho detalle. Ahora, ¿qué pasa con el IVA? Porque con el IVA sí he visto que se ponen un poquito más especiales, como le comentaba hace rato, me ha tocado ver que, que nos piden hasta casi, casi, casi el acta de, de función, ¿no? pero ¿Qué nos puede comentar ahí con su, con su exper experiencia, maestra, con respecto a devoluciones de IVA? Aparte, IVA, pues, se puede pedir en todo el año. Yo lo genero este año. Como es un impuesto definitivo, lo puedo pedir este, de manera inmediata. Pues, tengo yo sé que no le gusta a nuestra autoridad, no le gusta devolver, pero en IVA algo muy importante que debemos de cuidar es que lo primero que debemos de eh, presentar o este, que nos exige la, la autoridad y que yo he aprendido ya con el tiempo es la famosa materialidad en IVA es lo que más nos piden la materialidad del hecho es decir, que realmente sea un gasto que corresponda y que se haya efectuado y compruebe que se efectuó ¿sí? en materia de IVA este, lógicamente ha habido muy malas prácticas hubo muy, muy malas prácticas por muchos contribuyentes que malamente hacían un tipo de planeación que no es válida de acuerdo al código, una optimización en donde pues, conocemos la, la situación de los famosos ecos y ecos que lo hacían con el fin de disminuir su IVA o de hasta tener saludos a favor y pedir la devolución. Todavía, Entonces, todavía. Oye, este, pues como que me estás pidiendo la devolución de algún hecho que no ocurrió. Por eso en IVA se pone muy quisquillosa la autoridad. En IVA, la tiene como amarrar todo. Pero en IVA, pues, cuidar todas esas figuras de la simulación. Entonces, es por ello que yo les digo: miren, no nada más el mandato que comúnmente nos pide. Ya sabemos que cuando nos hace un rechazo o nos pide información adicional, la autoridad. ¿Quieren evitarse broncas? Bueno, desde el principio, mándale todo. ¿Qué te puede pedir? Te va a pedir un listado en Excel, en una hoja de Excel, de tus principales proveedores. ¿Por qué de los proveedores? Porque son los que te están provocando tu saldo a favor, tú mal porque pagaste una, una, un mayor impuesto a valor agregado. Y te lo va a pedir con dos columnas: el monto total de la operación y el IVA causado en dicha operación. Entonces, ya, re, ya haz la relación. Dos: los contratos con estos proveedores. ¿Qué están buscando? Que realmente exista la materialidad de ese hecho este, que ocasionó la adquisición, el uso goce o la prestación de algún servicio. ¿Okay? Hoy, cada vez es el mismo proveedor, es el mismo proveedor, pero a lo mejor hoy sí aparece y el próximo mes tuviste otro que tuvo otro montón superior. Y no va a aparecer. Ahora, tú tienes el contrato, no te cuesta nada volverlo a escanear y volverlo a compactar el, el archivo, ¿verdad? Igual te va a pedir las, algunas facturas por los montos principales, pues está en los es el CFDI, y los estados de cuenta. Igual te va a pedir sobre tus ingresos. ¿Y por qué te piden cuestiones de tus ingresos? ¿Por qué te está pidiendo el contrato con los clientes? ¿Por qué te está pidiendo sobre tus ingresos? porque si no tuviste ingresos, ¿cómo tuviste los gastos? Tuviste, no tuve ingresos por mi actividad, pero tuve un préstamo, te va a pedir el contrato de ese préstamo. Entonces, es una manera de comprobar la materialidad de cuál es el origen del recurso y también cuál es el origen de ese hecho que generó ese impuesto a favor Son detallitos, no nos desesperemos, pero si yo mando desde el inicio, en la solicitud, en la primera, todo planchadito qué pero me va a poner entonces en muchas ocasiones nosotros mismos nos la complicamos que todo eso lo tiene la autoridad sí que dentro de los derechos de la contribuyente dice que yo estoy tengo el derecho de decir oye es que eso tú ya lo tienes simplemente ¿Sí no sepan de ahí? no lo tienen ellos pues ellos lo timbran el estado de cuenta bancario no es un aquí. pues ellos lo tienen pero me lo están pidiendo como un requisito porque no lo van a buscar ¿Y a quién le interesa la devolución? El contribuyente. Entonces, el IVA se pone muy pizquilloso, demasiado pizquilloso, en relación también al IVA retenido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi único comprobante? Recordemos, hace muchos años, para aquellos que, que nos tocó esta etapa en que te prestaban tu constancia de retenciones, sí y que lo tenían que firmar y sellar y ya te lo entregaban junto con el cheque como un comprobante de que te habían retenido. Si sí, ahora ya todo es por transferencia, ellos mismos, la autoridad puso que sustituirá a esa constancia, el CFDI, hará la, la, la función de comprobante de la retención. Entonces, eso es lo que tenemos que mandar, porque también así como a nivel se ponen quisquillosos en IVA de retenidos se están poniendo quisquillosos entonces, hay que mandar correctamente las cosas y la verdad se tardan y te van a hacer una revisión y van a checar que el proveedor exista y van a, a verificar también tu domicilio. Yo recomiendo desde ahorita contadores, pidan que todos sus clientes tengan ya tu domicilio do localizado. Que todo contribuyente que tú tengas pide que verifiquen el domicilio para que aparezca en su constancia domicilio localizado. Igual, que tu cliente mande su constancia. ¿Por qué? Porque viene el CFDI 4.0. Y recordemos, ya va a ser más difícil también hacer cancelaciones. Ya va a ser más difícil muchas cosas. Entonces, si yo no quiero caer en la no deducible o no acreditable, pues tengo que tener el CFDI que reúna todos los requisitos. Hoy me pasó un caso en donde dijeron el código postal no importa. Y yo, o sea, señorita, por favor, ¿verdad? le estoy diciendo que pongan mis datos como vienen en mi constancia y es por algo. Entonces, por favor, no inventemos salir lo negro. ¿sí? Con la autoridad fiscal, si nos así los requisitos, hagámoslo. Viene el 4-0, el CFDI 4-0, cuidemos a nuestros clientes y que en su constancia ya aparezca. Esto es algo que se pide a través del portal. Van, visitan, toman fotos, ven que existe y pone localizado. Ya no te van a poner más perros en cuestión de, de evoluciones y en otras cuestiones. O sea, vamos a, a, a irnos haciendo más prácticos nosotros. Perfecto, perfecto, maestra. Pues eh, eh, en tema de IVA, precisamente eh, su servidor también ha tenido algunas experiencias ahí y, y me he dado cuenta de lo siguiente: eh, realicé algunas pruebas con. Respecto a unas devoluciones, y por ejemplo, si eh, presento una solicitud de devolución de IVA, me mandan requerimiento de información y no presento nada de información, eh, pues todavía te mandan un, un, eh, una notificación de que, pues, como no presentaste nada, se va a entender por desistir a la solicitud y todavía dejando a salvo ese derecho de solicitarla en algún momento, ¿no? Pero eh, me pasó con unos dos, tres saldos a favor así. La volví a solicitar, digamos, no presenté nada de información y a la segunda o tercera vez que lo hice, pasó sin necesidad de, de, de, de, poder, de que te lo volvieran a pedir, ¿no? Y en ese sentido, me puse a pensar lo siguiente con respecto a, a, esa, a esa solicitud de devolución. En realidad, la autoridad, eh, pues, realiza pruebas aleatorias o de un universo de solicitudes, pues... No, no tenemos la capacidad, porque hay que ser realistas, no se tiene la capacidad de revisar a todas las solicitudes. Entonces, no podemos solicitar a todos que nos manden eh, contratos, documentos, estados de cuenta, y entonces, pues mediante una manera aleatoria, prácticamente este sí y este no, ¿no? Porque así me pasó el mismo mes, el mismo saldo a favor, lo solicité una vez, me solicitaron información, no proporcioné nada, lo vuelvo a solicitar una segunda vez o una tercera vez en la tercera cayó el saldo a favor sin sin sin necesidad de que me me solicitara no esa esa, esa experiencia se las comento aquí así que eh, eh, entre el real, auditorio es, pero es real pero es que recordemos no están revisando personas o es sea, todo con un algoritmo y por eso hay tantos errores en las devoluciones de impuestos sobre la renta, porque todavía parte te ponen las columnas y te dicen, declaración salta, declaración contribuyente, pues, revisión con números rojos si y salen diferencias. Y dices, ¿cómo las diferencias? <risas> Están igualitas, ¿verdad? ¿De dónde sacaste estos datos? Entonces, son la, prácticas dilatorias este, que yo te seguro que lo haces manual esperas los, los esto es para que pasen los 40 días te pueden pedir según esta información adicional lo pueden hacer o lo pueden no hacer y te va a caer el dinero ya va a ser cuestión de paciencia no están revisando como antes eh, bueno tú estás muy joven pero a mí me tocó pues las revisiones todavía de gabinete las revisiones este, que se hacían de manera, a veces este, nos tocaba la demanda que te tocaba revisión, que llegaran en ese momento por una declaración o algo y te revisaban en tu lugar, no era una auditoría, una revisión, y revisaba una persona que tiene un criterio prudencial, ¿se entiende? Que con ella puedes decirle, no, mira, aquí está, que esto, que el otro. Que te decía, este comprobante no porque este, no cumple los requisitos, bla, bla, bla, sobre todo cuando existían los famosos repecos, no sé si te tocó trabajar con ellos, que no eran comprobantes fiscales deducibles porque te entregaban una copia, no acreditabas el IVA porque no lo podían ellos desglosar etcétera, etcétera. Pero platicabas con una persona. Aquí, ¿cómo si todos se manejan un portal? Y en un portal, quien revisa, pues es un robot o un algoritmo, un programa y checa. Me mandó todo. Adiós. No me mandó o considero que me faltó porque a veces hasta mandas lo mismo y dices, ¿qué pasó? Sí. O sea, mandas lo mismo, ¿verdad? ¿eh? Entonces, son situaciones que tenemos que aprender que está mal. Sí, sí está mal porque la autoridad está haciendo esas prácticas obligatorias para la devolución. Y como les digo, siempre lo primero que debemos pensar es que no es un favor, es un derecho. Perfecto. Por aquí ya se, se está desahogando mi amigo el maestro Antonio Aranda, que, que, que, que está sufriendo o estaba sufriendo, creo, por ahí con una devolución. Dice, pero a mí ya me agarraron de bajada, dice, por todo lo que le están pidiendo para, para su devolución. Sí, los están requiere información y que le rechazan a veces, este me ha tocado ver, que está presentadas las declaraciones, pasó mucho también, que están presentadas, pagadas, se les empiezan a llegar. Requerimientos de la Secretaría de Finanzas del Estado, que es el primero que empieza a requerir. ¿Por qué? Porque ahorita andan, acuérdense que se quitaron varios ramos, 33 entre ellos, que ayudaba a los estados, y entonces a los estados les dijeron, lo que recaudes va a ser tuyo. Entonces, este, están diciendo, no presentaste la declaración. Digo, espérame, ¿por qué dicen que no la presentó? Está pagada en tiempo y en forma, ¿verdad? Ah, no, es que el día 17, con esa novedad me topé. ¿sí? <risa> donde dejas la regla miscelánea, donde me dan la oportunidad, de acuerdo a mi RFC, uno o dos días, y es válido, porque es una facilidad. Entonces, no, pero que la ley dice que el día 17, ojo, está pasando contribuyentes. no se dejen amedrentar, tú tienes tu comprobante, recomendación, en el portal cuando presentes tu declaración, dos o tres días después del pago, entra y baja tu declaración pagada, claro. Ahí abajito dice el banco y la fecha en que lo pagaste y el modo. Bájala, por favor. Este elemento prueba. Más que el ticket del banco o el, el, el, el, el imprime de la transferencia en caso de persona moral. Entonces, ¿qué les pasó? Porque están llegando los notificadores. Están llegando. Y entonces... Pues no tengo elementos de prueba, me dejan la notificación y ahí voy, y a, a ver si me la cancelan y me traen la vuelta y cuenta. Muchos ojos son datos que sí están ocurriendo y que tenemos que cuidar. Acostumbramos a tener toda nuestra documentación, bájalo, guárdalo en la nube, llega, imprímelo, se lo entregas. Sí, y, y adicional a eso, precisamente, a, a, a, adicional a, lo, a la regla miscelánea que nos comenta de los días que, que todavía nos otorga de acuerdo al sexto dígito del RFC pues también pues, tenemos ahí eh, a la mano la parte de la espontaneidad, ¿no? Como decía, no, pues no, no, no pagaste el 17, pero, pero pues eh, el cumplimiento espontáneo pues existe y existe en disposición de ley y pues no, no, no lo está observando esta parte de la autoridad. Muchas gracias también a, a D. Ángel por las estrellas, nos envió 75 estrellas, gracias Ángel. Y pues, eh, maestra, eh, el tiempo siempre para, para estos... Este tipo de tema, este tipo de pláticas, pues es, es corto. Siempre comento, la hora se me va rapidísimo. <ríe> se me va rapidísimo y, y, y quisiera uno seguir hablando de, de este tipo de temas, ¿no? Pero yo creo que pues el día de hoy el auditorio, todos los que nos están escuchando y todos los que van a ver todavía este video, la repetición del video que se queda ahí en, en, en la página de Census Capacitación, pues van a, a quedar complacidos de, de los comentarios que se están virtiendo aquí en, en este programa, ¿no? Y más que nada, como dice la maestra, si tenemos todo, todo en orden, pues la paciencia, ¿no? A veces no somos muy pacientes en, en esperar ahí que, que nos revisen o, o en meter ahí los papeles de trabajo, porque la autoridad, pues prácticamente cuando solicita información, pide que tú le armes como tal el saldo a favor, porque... Sería más fácil para ellos, te piden papel de trabajo, bueno, eh, eh, en, en mi experiencia me han pedido papeles de trabajo donde identifique cada uno de los depósitos bancarios con el número de factura, cada uno de los pagos con las facturas, con los proveedores, prácticamente hazme el armado de tu saldo a favor, si yo veo que todo está amarradito, adelante, pero eh, me pasó por ahí con unas operaciones pequeñas y es donde también comentaba con el maestro Aranda qué pasa con la parte del contrato, porque recordemos que un contrato está regulado, bueno, de, de origen por la materia civil, es un acuerdo de voluntades para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Pero, por ejemplo, si yo tuve una operación, vamos a ponerle así de dos mil pesos en, en mi negocio, y me pidieron contratos de cada uno de los clientes con este, copia de la, de la credencial, entonces si yo le digo al cliente, pues vamos a tener que ir a hacer contrato por una operación de mil pesos, de dos mil pesos, de tres mil pesos cuando todavía el derecho civil sí nos permite realizar ese acuerdo de voluntades de una manera verbal, ¿No? Y es donde pues la autoridad dice, pues yo necesito, exactamente, yo necesito que me. el Tanto es así, exactamente, pero pues dijeran pues, si no, no, no le mandas los contratos, al rato va a ser un elemento de que pues yo te los pedí, tú no me los mandaste, rechazada, ¿No? Entonces, si sí nos, nos enfrentamos a ese tipo de, de situaciones muchas veces imposibles muchas veces imposibles en el deber ser tal vez pero pues me va a estar generando más costo operativo el realizar contratos a cada uno de mis clientes imagínense mi negocio llegan 100 clientes en el día no les voy a estar diciendo a cada uno eh, ya, ya me imaginé eh, sí, a, a, fírmame el contrato no porque al rato que yo quiera solicitar así es Pues pero sí, maestro. el imagínate, un negocio bueno. en, en donde de reacciones que van hasta por un millito una tuerca es, son situaciones que la autoridad debe de, de, de entender y comprender. Por eso nos piden lo de los principales proveedores y de los principales clientes. Y tenemos que entenderlo, o sea, aquí la autoridad ha sido reactiva al contribuyente. Ay, sí. sabe, Oye, no fuimos todos, a mí sí me da coraje, ¿verdad? No fuimos todos los que metieron facturas, no somos todos los que... Y aparte para que se hacen, o sea, está comprobado de 10 facturas indebidas o falsas. Porque yo no les digo falsas porque estaban en ¿sí? ¿sí? De 10 facturas indebidas. 7 ¿sí? atentos emplearon para comprobar el gasto público. Ese es el problema de corrupción que existe. Si atentos empleados, o sea, no vino nadie para hacerla traducirle, fuera para comprobar el gasto público. ¿Dónde está tu ataque a la corrupción? y a hacer las cosas, porque castigas al contribuyente cuando en su mayoría no lo hicimos, entonces castiga al que debes y no te pongas a pedirnos las perlas de la virgen a todos los demás, no generalice ¿verdad? pues bueno, vienen cosas exacto, pero vienen cosas interesantes porque recordemos que ya dentro de la prevención también del lavado de dinero viene la debida diligencia de gente y pues hay ciertos montos en los que yo tengo que identificar a quién esas pequeñas operaciones, pues ya van a ser una más, ¿sí? Una más, este, eh, que no voy a necesitar una figura de contrato, una figura jurídica llamada contrato. Porque por mil pesos, por 500 pesos, pues no, no, no es algo que, que se vaya. ¿verdad? Ok, perfecto. Pues, pues, muchas gracias por, por esos comentarios, maestra, y, y pues eh, vamos a ir cerrando el, el, la plática, el programa para efectos de... Pues dar paso también nuevamente, ahorita ya en media hora, los esperamos en Rompiendo Paradigmas, eh, pues para estar hablando también de, de algunos temas de generación de valor en las empresas. Entonces, pues maestra, le dejo los micrófonos para que se pueda despedir de, de nuestro auditorio, como siempre, complacidos eh, en esta ocasión, que es la primera ocasión que está aquí con nosotros, en Noches de Census. esperemos que pues haya alguna... Otra ocasión u otras ocasiones. ¿Por qué? Porque siempre es bueno compartir, siempre he sido de la idea y también aquí con el maestro Aranda, con, con la familia Census, pues de que, pues compartiendo, vamos aprendiendo también, ¿no? De eso se trata tanto usted como su servidor, como los que estamos viendo aquí el, el en vivo, pues vamos aprendiendo de los comentarios de todos y de eso se trata muchas veces pues ni su servidor tiene la verdad absoluta, nos podemos llegar a equivocar, su servidor se puede llegar a equivocar, pero pues de eso se trata de, de ir conociendo poco a poco, ¿no? Y, y ahorita me dijo la, la maestra, es que eh, eh, estás muy joven, ¿no? Y yo digo, yo todavía conocí los repecos, yo creo que no estoy tan joven, ¿no? <ríe> pero bueno, le dejo los micrófonos, maestra. No, pues agradecida por la invitación, agradezco al equipo de Census Capacitación, a ti por haberme invitado, este, la verdad, un placer, estar a la orden. Me gusta mucho compartir, me gusta mucho hablar porque son temas que tenemos que compartir, que tenemos que empezar a familiarizarnos. Este, entre más fácil nos lo hagamos al contribuyente, el contribuyente va a entender la razón de ser. Sí, el contador no nada más es para los fines de los impuestos, te ayuda bastante, es tu brazo derecho en muchos aspectos, te ayuda en lo administrativo. En algo muy importante, lo financiero. Aprendamos a manejar nuestro flujo de efectivo, aprendamos a controlar nuestro, nuestras finanzas y a sacarle jugo a lo financiero. Aprendamos a costear. Ahorita puse un ejemplo de eso de, la, de las terminales que cobran, uh -huh. por no saber costear y poder establecer un punto de equilibrio y nuestro precio de venta, pero no sabemos costear y ponemos precios de venta porque se me ocurrió por X o Y, hay que aprender a costear, entonces a la mano siempre el contador, cree en el contador, confía en el contador yo soy orgullosamente contadora y por algo nuestra profesión tiene 115 años de presencia en la sociedad mexicana y con la confianza de los mexicanos, aunque digan el SAT que a ver que si estudiamos otra cosa. No, mientras exista una empresa, vamos a estar nosotros al lado. Entonces, pues agradecida. No se desesperen. Nosotros dependemos de los medios del SAT, su portal. Entonces, la paciencia va a ser un don que ahora hemos aprendido a tener los contadores. Entonces, tranquilos. Sí, devuelve la autoridad se tarda, va a tener prácticas dilatorias, si sigue así, acudamos ante la autoridad para que se deje de malas prácticas. Así como nos exigen que nosotros no las tengamos, también hay que exigirles a ellos que hagan su función de notificar a quien no pagó y de no tener prácticas dilatorias cuando tenemos todo en orden. Pero depende de nosotros los contribuyentes. Entonces, muchas gracias por la invitación. Un placer, y cuando me vuelvan a invitar, con todo gusto, estoy en la otra. Ok, pues muchas gracias. Aquí también, eh, de parte del auditorio, de parte de la familia Census, eh, eh, que haya aceptado la invitación siempre de compartir los conocimientos, muy, muy valiosas aportaciones. Y yo, como les como les comentaba, no se trata de ir creciendo, se trata de enriquecerse de cada uno de los, de los invitados que tenemos en Noches de Census, y pues los esperamos el, el próximo miércoles también para pues seguir platicando de este tipo de temas el próximo miércoles ya se aproxima este evento presencial ahí en la Ciudad de México, nuevamente la invitación ahí el 25 y pues eh, ahorita ya en menos de media hora rompiendo paradigmas. Pues por mi parte ha sido todo, es un gusto siempre saludarlos en estas noches de censos los miércoles, y pues los espero el próximo miércoles para que podamos eh, seguir hablando, platicando, y pues hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.